Yo creo que a corto plazo lo que va a hacer es como para los diseñadores, ilustradores y tal, es como tener un traje de, de, de superhéroe que está ahí a su disposición, se lo pueden poner para ser mucho más rápidos en sus, en sus creaciones. Y lógicamente, si ellos tienen la capacidad de dibujar y han estudiado eso, pues lo van a hacer mucho mejor que una persona que no es así. Y si damos el siguiente salto de nivel y decides utilizarlas para una obra completa, a día de hoy todavía están un poquito en pañales, entonces igualmente vas a necesitar eh, como mínimo tener la capacidad de, de, de, de poder dirigir eso. bienvenido, Corti al habla, y hoy tengo conmigo a Javier López, Javi Lop o Javi Lopé en Twitter, que seguro que más de uno lo habéis visto por ahí, fundador de Erasmusu, que fue ya vendido hace tiempo a Spotify, Home, y de hecho tuvimos a Javi y Emilio por el, por el podcast hablando de toda esta andadura, y que ahora Javi pues se dedica, yo lo llamo a hacer sus quehaceres digitales, que es lo que a mí me gustaría hacer, a ser influencer en Twitter, en salir en medios, escribir relatos fantásticos y mezclarlo todo con imágenes generadas por inteligencia artificial y también nos está desentrañando en Twitter todo este mundillo. Y con Javi vamos a desentrañar, bueno, pues qué es esto de la inteligencia artificial generativa y por qué debería importar, también me está flipando y a mí me está abriendo un mundo, así que nada, bienvenido Javi. Muchas gracias, placer estar por aquí. Madre mía, has dicho la palabra influencers, lo que, lo que me faltaba. Bueno, pero es que lo quieras o no, tío, ya somos muchos los que te seguimos eh, y bueno, y que tienes hilos de Twitter, tío, que lo que ves las cantidades cantidad de, de reacciones y dices, ostras, macho, sí, eh, sí, sí. bueno, sali saliste, saliste en un medio de comunicación con tu hilo de Twitter de las paellas que no eran qué valencianas. Bueno. Eso, qué risa buenísimo. aquello, qué risa aquello, porque... Eh, bueno hice para el que no viera esto hice un hilo de coña que yo en ningún momento pensaba que iba a hacerse viral en el que básicamente me metía con la paya valenciana pero en todo momento yo estaba descojonado en realmente era todo una gran broma y el hilo estaba bastante preparado para que fuera un clip bite, para que la gente entrara al trapo básicamente comentaba que, que había como 10 arroces que era mucho mejor que la paella valenciana ya esto que chorrada y el último encima era una rostra de delicias en el que decía oye que realmente esto no es que me parezca mejor que la paella pero voy a decir que sí ya para picar todavía más a, a mis amigos de, de valencia bueno el, el tweet se hizo viral y pues había gente que la mayoría se lo tomaba a cachondeo, incluso decían, oye, pero que si la mitad son de la comunidad valenciana los arroces que has puesto. digo pues claro, si se hacen arroces de puta madre, pues ¿cómo, ¿cómo voy a decir lo contrario? Y la paella, a mí también es un arroz que me encanta. En fin, y hubo un momento en el que alguien me dijo, eh, pero moniato, ¿qué dices? Moniato es boniato en valenciano. A mí me hizo muchísima gracia ese apelativo cariñoso o <risas> insulto. Entonces me cambié el nombre en Twitter y me puse Moniato. Con la casualidad de que justo cuando entró una peri un periodista o una periodista, no recuerdo, a, hacerla, a, co a coger el hilo y a hacer un, un artículo para, para no sé dónde, pues vio que, que yo me llamaba Moniato. Entonces en el artículo sale el crítico astronómico Moniato. <risas> Dice que el, la valla es una mierda en comparación con no sé qué. Y ahí se quedó, ahí, por ahí sigue ese artículo en el que en vez de Javi López pues soy... Soy moniato. De vez en, la próxima vez que haga alguna otra chorrada que tenga que ver con la gastronomía me pondré moniato de nuevo. Ya tienes un AK, ya tienes ahí tu nombre artístico para, para los medios. Efectivamente, efectivamente. Y ahora estás eh, quitando arroces aparte, estás a saquísimo con todo esto de la ya generativa con tecnologías como Midjourney, DALI y demás, por si alguien la suena algo de esto. Javi, cuéntanos, para alguien que no tenga ni idea de esto, ¿qué es esto de la inteligencia artificial generativa? Sí, a ver, antes de eso, a mí esto me viene de muy largo. Yo siempre he estado medio camino entre el, algo visual ¿no? y la tecnología. Entonces, pues lo primero que me llamó muchísimo la atención cuando tendría ocho años, pues eran los, los videojuegos, lo que había en aquel momento. Empezando por la Atari, la NES, la Mega Drive, la Super Nintendo y luego ya pasando a las, a las consolas en las que ya se veían la, los, los primeros juegos tridimensionales como la Nintendo 64, luego la Playstation, etc. Eh, lo mismo que yo hacía con 10 años lo sigo haciendo con, con 40 tacos, porque el otro día recordaba un lo que había escrito de, en Twitter también sobre mi MSX, que es el primer ordenador que yo tuve, en el que cuando tenía 9, 10 años hacía aventuras conversacionales. Básicamente escribía un tocho de texto y lo acompañaba con una serie de imágenes y tú ibas diciendo, pues, para adelante, para atrás, o abro el cofre, o lo que quiera que sea. Y digo, joder, pero pues es que estoy haciendo lo mismo con 40. Estoy escribiendo una novela corta de Lovecraft porque me, me gusta mucho eh, Lovecraft. Me gustan las aventuras clásicas y la estoy ilustrando o generando las imágenes, por, por si quiero sensibilidades ahí, porque hay un debate en torno a, a este tema, cómo se llama esto, no? ¿Cómo se llama? ¿Se llama prontear? ¿Se llama ilustrar? Realmente, yo en el pasado sí que es verdad que he hecho cosas de 3D y me gusta pintar en acuarela, o sea, tengo un poquito de habilidad para dibujar, pero jamás podría dibujar, ni a la velocidad ni con la calidad, con la que ahora soy capaz con estas con esta nueva herramienta. Entonces, uniendo esas dos cosas que me gustan, que es la tecnología y lo visual, junto con escribir, pues empecé a escribir esta novela corta de, del cántico de, de Cthulhu. Y ya a partir de ahí, mmm, de hecho esto fue posterior. Primero fue eh, ver el Dali 2, que cuando, lo, cuando vi Dali 1 hace un año y pico, que dibujaba un aguacate, no me acuerdo si era 64 por 64 píxeles, era muy poquito, ya me impresionó. Porque hacía tres años yo había estado ya con, con las GAN, eh, Generative adversarial Networks, que básicamente era como lo primero que surgió para, a partir de inteligencia artificial, generar imágenes, pero en aquel momento estaba en pañales. Y lo único que podía ser era que te mostraba una serie de palabras, tipo araña, perro, eh, vaso, calcetines. Tú le dabas diferentes pesos y en base a eso te generaba una imagen intentando... Eh, que fuera una mezcla de eso podías hacer una especie de araña que era un calcetín pero se veía fatal y dije bueno esto está chulísimo pero enseguida pasé a otra cosa a otra fricada porque no, no tenía mucho potencial cuando vi dali 1 flipé pero no estaba libre no, nadie podía usarlo y cuando vi dali 2 hace cinco meses me explotó la cabeza porque ya el salto era increíble de hecho la primera vez que vi una imagen generada por dali 2 no me lo creía y decía esto no, no es posible no es posible que esto lo haya sintetizado píxel a píxel un algoritmo porque yo no era capaz de dibujar posiblemente esa imagen como, como humano. A lo mejor con tiempo y con mucho cuidado, pero me hubiera costado mucho. Entonces, algo que yo pensaba que jamás íbamos a ver en vida o lo que, o que lo veríamos cuando las inteligencias artificiales fueran conscientes de sí mismas y nos exterminasen, antes de, justo antes de exterminar nos estarían pintando, pues... Pues lo estaba viendo ahora delante de mí y desde ese momento, hace cinco meses, me ha obsesionado esto y he estado a saquísimo con el tema. Y ha evolucionado también muy rápidamente. Hemos pasado de una imagen en dalidos que yo flipaba en ese momento, pero la miro ahora y es muy pobre en resolución, no es demasiado coherente. Eh, se ve enseguida que la ha hecho una IA hasta un nivel en el que yo digo... Yo esta imagen de verdad que no sé discernir si la ha hecho una IA o una persona. Ya tengo que ponerme a hacer zoom para ver si hay algún tipo de artefacto o algún error que yo ya, que como tengo el ojo hecho a esto, pues las puedo identificar. De hecho hay un juego por ahí, lo malo que está usando, usa imágenes de hace un, un tiempo en el que te ponen 30 imágenes y tienes que intentar discernir si las ha hecho una IA o un humano. Yo acierto todas todavía porque son imágenes de hace un tiempo y todavía lo puedo ver, pero se lo he puesto a amigos y fallan, por lo menos 10, 15 fallan no. y bueno... Sí. Es... En esas de, claro, de, de hecho, hace muy poquito salía la noticia de que una imagen generada por inteligencia artificial había ganado un certamen de, no sé si era de dibujo o algo así un poco conocidillo, se había presentado mucha gente y una de las personas que presentó lo había generado con una inteligencia artificial justo para demostrar esto que estás diciendo, ¿no? que, que incluso entre una serie de críticos y tal, nadie se iba a dar cuenta que eso no estaba hecho por un humano. Sí, las he visto, están muy chulas yo enseguida hubiera visto que estaban hechas por IA y de hecho hubiera identificado con que IA que era Midjourney porque tienen un algo muy de, de Midjourney de la primera versión de, de Midjourney bueno esto es un tema esto sería como si tú haces una competición de AlphaGo de, de Go perdón o de ajedrez y se presenta sin que te des cuenta está con un pinganillo un tío no recibiendo a través de AlphaGo, que es la inteligencia artificial que hicieron para batir a, a los mejores jugadores de Go del mundo, que hay un, un documental en Netflix que está muy chulo, o, o a Kasparov con Deep Blue, o como, ¿cómo se llamaba? El, de, el primero que hicieron de ajedrez, que estuviera por un pinganillo chivándote los movimientos de ajedrez o, o de Go. Oye, si tú estás compitiendo con humanos quizá digo yo es de sentido común que no tenga sentido que, que presente es algo que has generado a través de esta tecnología o sí, ahí hay, hay un debate eh, muy candente sobre el tema y este pues sería otro punto más a, a debatir yo creo que es una ventaja en una competición entre humanos tendrían que acotarse una serie de reglas y cumplirlas pues si la regla es que se puede utilizar IA, pues vía libre si la regla es que tiene que haber sido hecho por un humano, pues, pues es lo que hay. Eh, yo creo que esta es una pregunta que se va a hacer mucho en los siguientes años. Oye, esta canción, este, este relato, esta imagen, este vídeo, este cómic, esta novela ilustrada, ¿la has hecho tú de cero o te has apoyado con herramientas que utilicen inteligencia artificial? Y cada vez va a ser más difícil de acotar porque el día de mañana creo que que todas las suites de diseño tipo Photoshop y si te descuidas, suites de escritura tipo Word, ah. tendrán herramientas dentro de ellas para utilizar esta serie de tecnología. O sea, ahora mismo generar una imagen para mí es un, una frase en la que describo la imagen y se genera, pero ya estoy viendo plugin, por ejemplo, para Photoshop, en el que no es así, sino que tú con tu lápiz digital o con el ratón, Vas por áreas, dibujas con un sketch tuyo, tan detallado como tú quieras o nada de detalle en absoluto, algo, y luego le dices, esto lo que quiero es que sea un camino. Entonces, te completa el camino dibujándote los adoquines, dándole el brillo, haciéndolo mucho mejor que si tú hubieras tenido que ir, pues, dibujando eso. O sea, que ya va por partes. No es que te genere toda la imagen, sino que unas partes las puedes dibujar tú a la, en tu antigua técnica en digital. Y nuevas partes las completa o las une con esta tecnología. O sea que esa pregunta cada vez incluso va a tener, se va a hacer mucho y llegar a un punto incluso que a lo mejor no tenga ni sentido porque claro. ya estará totalmente integrado. Pero bueno, anticiparse al futuro es muy Claro. la historia es que hasta ahora no nos hemos hecho la pregunta por lo que decías tú porque estábamos lejísimos de que una inteligencia artificial fu fuera capaz de hacer algo que consideramos creativo a un nivel de calidad como para que fuera comparable a un humano llamémosle generar imágenes que es un poco sobre todo lo que estás jugando tú llamémosle generar textos que ya empiezan además y demás a día de hoy estas inteligencias artificiales generativas ¿qué son capaces de, de hacer a ver, has dicho una cosa que es otro debate abierto. ¿Esto que hacen es creatividad o no es creatividad? Yo ya me he rendido con, con esa palabra. Ni siquiera intento darle un nombre. Eh, simplemente existe esta herramienta y crea cosas, ¿no? O dibuja cosas o genera cosas. Porque saltan chispas, ¿no? Cuando dices, son creativas. Entonces, pues... Hay gente que dice, no, porque no tienen propósito, ¿no? Los humanos tenemos un propósito, tenemos un objetivo, somos conscientes de nosotros mismos y para que haya creatividad tiene que haber propósito. Otros dicen, creatividad es una palabra, es solo una cuestión de léxico y esto que están haciendo las sí si es creativo. Yo, yo me he rendido en ese debate, de hecho no tengo una postura clara, básicamente digo, da igual, <risas> existe esto y es muy potente, ¿no? A día de hoy lo que pueden hacer es eh, escribir con GPT-3, pero bastante mal. Es un tema que yo no sé cómo va a evolucionar, la verdad. Bastante mal, pero ya hacen cosas interesantes. Por ejemplo, si tú quieres escribir un email, puedes poner en bullet points pues, lo que va a ser el email y le dices a GPT-3 que te escriba el email. Bueno, eso es una solución. También te puede hacer resúmenes de un texto. También te puede crear un artículo que no sea muy... va a ser un poquito de, de paja lo que te crea, pero yo sé que ya hay mucha gente en SEO utilizándolo para ir mucho más rápido si quieres escribir un, un artículo sobre cachorros mmm, bull terrier o yo qué sé, mejor pastores australianos como mi perro pues puedes poner un título de ¿por qué a tu, por qué a tu pastor australiano ladra por las noches? luego pones cuatro subtítulos, ladra por las noches porque está estresado, no, no, no, no sé qué. Y le dices a la al GPT-3, complétame esto. Y él lo va a intentar a partir de toda la información que tiene en su red neuronal. Y muchas veces te, te vale como una base que luego estos estos estas personas que están utilizándolo, pues, la cambian un poco y ya publican el artículo. Claro. Hace poco Google metió, el, se supone, la tijera a esto, porque lo que Google no quiere es que nunca le ha gustado el contenido automático. Google lo que quiere es que satisfaga la intención de búsqueda que del usuario. Si tú estás buscando X, pues, que te, te aporte eso y no te vayas a otra página porque ya después de leerlo estás satisfecho con, con lo que has encontrado. Entonces, creo que piensan que a lo mejor estos contenidos automáticos no van a hacer eso. Pero si sí si lo hicieran, <ríe> si llega un punto en que estos son tan buenos en que lo hagan bien pues realmente poco se puede decir eh, y no. si no son discernibles de lo que ha escrito un humano pero ahí no estamos ahí vale aún no estamos no, ahí. O sea, simplemente haría una apreciación aquí yo estoy jugando por ejemplo con jasper y lo que has dicho tú para cosas muy sencillitas por ejemplo sí. lo he hecho con podcasting eh, título eh, las 10 formas de monetizar tu podcast típica información que hay mogollón en, en internet sí Hostia, te hace un, un articulillo explicando los 10 puntos clave. Que dices, esto yo no sabría si lo ha hecho una persona con poco tiempo. Es decir, que, que a lo mejor no se nota, no se enrolla mucho y tal, va un poquito al grano. Pero dices, esto perfectamente es un artículo. De hecho, seguramente sí. sea mejor que lo que escriba un humano en el sentido que vas va un poquito al grano, directito, me dice los 10 puntos sin enrollarte mucho y todo. Y, sí. y yo me sorprendí porque digo, hostia, entiendo la gente del SEO porque es como un contenido muy SEO-like, muy perfecto, vamos, le das dos vueltitas y tienes un artículo bastante bajo. Correcto. ¿Qué es lo que no puede hacer? Desde luego, pues no puede decir, escríbeme la octava novela, ¿cuántas son? ¿Siete? Eh, de Harry Potter, eh, al estilo de J.K. Rowling. Eh, no. Eh, o escríbeme una novela tipo Tolkien. No, no estamos, no estamos ahí. ¿Estaremos ahí en algún momento? No lo sé. <ríe> Yo ya, después de ver de ver cómo dibujan, si alguien antes me hubieran preguntado, oye, ¿qué más difícil? ¿Que una IA dibuje al nivel de un humano o que una IA escriba al nivel de un humano? Pues no te hubiera sabido decir que es más difícil, pero salta a la vista que parece ser que, que, que para ellas, por lo menos, o por lo que sea, la tecnología ha ido más rápido en un sentido que en otro. En cuanto a, a su capacidad para interpretar a través de una descripción, hacer un dibujo píxel a píxel es ya increíble. Eh, en cuanto a decirles escribe una novela a, a o a un relato corto aún no están ahí, lo veremos no lo sé, la verdad eso sí que sería un golpe en el sí. ego humano o por lo menos en el mío que ahora me da por escribir y me gusta escribir bastante, bastante fuerte no como también puede ser pues lógicamente si a ti te gusta ilustrar, te gusta dibujar oye pues ver que, que estos bichos lo hacen a una calidad decente joder, eh, también es un también es un, es un tema, ¿no? Yo creo que al final la atención se va a ir hacia no la imagen en sí, sino que eres tú capaz de hacer con todas esas imágenes, con todos esos textos y en el futuro con música y muchas más cosas que van a hacer estas IAS, Llevándola al extremo es como tener a Industrial Light and Magic y, y a, tu, a tu disposición ¿no? para, para crear contenidos. Pero a la misma vez entiendo que el debate moral está ahí, ¿no? Por, por el tema de que... De, oye, ¿esto está...? Esto, ¿qué, qué, ¿Qué pasa con esto? Esto, esto es arrollador, ¿no? ¿Qué, qué, va, ¿Qué va a ocurrir? Claro. O sea, es que a, al final hay un, un cambio en el que... Eh, tú lo decías un poco el otro día con, con uno de tus hilos, eh, el, el que hablabas un poco del director creativo, ¿no? Es decir, transform, nos transformamos donde, en un momento donde para pintar pues había que tener la técnica de la pintura, saber hacerlo y demás, a un momento donde a lo mejor para pintar va a acabar siendo... ser capaz de expresar muy bien a una IA, cuál es la idea que tú tienes en tu cabeza, que ahí es donde está un poco la magia de hacer buenas imágenes con IA a día de hoy, ¿no? Pues tú, tú has puesto muchos ejemplos, ser capaz de explicar muy bien, la, coger las referencias en las que quieres que se inspire, eh, para que se, tenga una coherencia con lo que tú tienes en tu cabeza, porque si no, claro, la IA te puede salir por peteneras es decir, tú le puedes decir, dame una escalera ya, pero ¿cuántos tipos de escaleras hay? 200.000, ¿no? Pues oye, sí. acotarlo. Entonces, yo, yo tal y como lo veo, no sé si como lo ves tú, es que esto se va a acabar convirtiendo en una nueva herramienta. Antes tienes una herramienta que era el pincel, ahora tienes una herramienta que es una, una IA. Evidentemente, el que quiera hacer algo exactamente como lo tiene la cabeza, la, la capacidad de pintar va a ser importante, por, sí. porque la, la IA pues, no, no extraer lo que tienes en tu cabeza, es muy complicado. Pero si tú lo que quieres es ilustrar un concepto, ilustrar una obra, pues como estás haciendo tú, y eres capaz de explicarle muy bien, esa va a ser tu interfaz, ¿no? El ser capaz de explicarlo. Claro. ¿Te convierten estas ideas en Steven Spielberg? Oye, no. ¿Te convierten en un director creativo? Pues a lo mejor sí, pero en uno malo, porque tú no tienes esa... No se tiene esa capacidad. No, hombre, eh, esos temas son justo además muy, muy dados a, a, a provocar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 un, un, un vídeo ah, bueno, de hecho en vídeo ahora mismo es que es que no, la IA está empezando está dando sus primeros pasitos y los vídeos que genera son unas fumadas que parece que, que, que vamos, que vas ciego o algo eh, entonces no, claro eh, yo creo que es, a lo mejor la atención se va a pasar, va a subir la capa de abstracción de la creatividad o una capa encima y es oye, vale, todos podemos utilizar estas herramientas para hacer imágenes que son la leche Vale, pero es que este tío o esta tía ha hecho un cómic impresionante utilizando esa tecnología, encima, por encima, él, él o ella ha pintado, ¿sabes? Las ha mejorado o las ha retocado y tal, y su guión o tiene un guionista a su lado ha hecho una historia chulísima. Bueno, pues ya al final es, como tú dices, una, una herramienta más. <ríe> si damos el salto a algo hipotético en el futuro en el que tú simplemente pongas quiero un cómic con unos personajes que sean este, este y este y que sea de aventuras y básate en mis gustos de lo que sabes que me gusta anteriormente y te lo genere, bueno pues como no estamos ahí realmente y no sé si llegaremos a verlo pues eso ya es otro, otro tema, ahí claro. sí que claro, ahí es que elimina, ahí elimina todo si eso existiera si tú pudieras decir hazme una película de Harry Potter pero que el personaje principal es el pato Donald y te lo genera pues ya es otro debate totalmente no. distinto, pero no estamos ahí. Claro. Con el ejemplo que has puesto del cómic es bueno, yo ya he visto y sé que tú lo habrás visto algún caso de alguien que ha hecho un cómic y, y lo que has <coughs> dicho tú, o sea, supone tener un guión, generar, de hecho contaban, no, no sé cuántos cientos de miles de, no sé, una burra de imágenes que han tenido que generar para luego ir eligiendo las que les servían y luego hay muchos casos donde se generan imágenes con Mi Journey, con Dali, lo que sea, y luego se usan como un, un conjunto de tools, ¿no? Oye, FaceApp para corregir las caras, eh, retoco con Photoshop. Entonces, a mí es lo que me hace ver que eso, ¿no? Que es una herramienta más. O sea, eh, evidentemente para conseguir lo que tú quieres vas a tener que trabajar con, con varias herramientas. Tú, eh, ¿Qué herramientas? Eh, eh, yo sé por pues si alguien nos está escuchando y se quiere meter a este mundillo, yo creo lo suyo, y ahora nos dirás tú cómo lo ves. Tú empezar por un mid -Journey, por un DALI, ver lo básico, entender un poco cómo se genera esto. Pero luego, ¿qué conjunto de herramientas utilizas tú para conseguir los resultados de que estás consiguiendo ya a día de hoy? Que bueno, que te siga un poco Twitter dices, hostias, aquí hay, aquí hay curro. Sí, bueno. Hay curro. Pero a la misma vez es verdad que, que, que es que es, es increíble. Es que es, es muy sencillo a la vez. O sea, hay curro y es muy sencillo a la vez. Me refiero para dibujar una imagen solo. Una imagen que tú tengas en tu cabeza y que más o menos sale como tú quieres. Lógicamente, donde hay mucho curro a día de hoy es en eso que estamos diciendo. Esta persona que, has, que hemos comentado que, que, que hizo un cómic, se llama Steve en, en Twitter, oye, el, detrás de eso había un curro. Tremendo Y no cualquiera hubiera podido hacerlo. De hecho, él resulta que, que sí que es director creativo en su, en su trabajo <ríe> y por eso tenía esa capacidad para ordenar, no solo ordenar, sino eh, crear ese guión, eh, luego saber qué estética quería dar, tenía conocimiento de, de lo que son los planos cinematográficos y en base a ello describía las imágenes para que la cámara fuera un picado, un contrapicado, un primer plano, etcétera. Y por eso fue capaz de hacer ese, ese cómic. ¿no? ¿Vale? De momento, como tú dices, es una, una herramienta. Yo las tres que más utilizo fueron, primero, Dali 2, pero Dali 2 se ha quedado muy atrás. Luego, Mid Journey, que tiene un toque creativo que a mí me encanta, sigue siendo mi favorita. Y la, por último, la que se supone que es la más potente, aunque a mí me gusta más Mid Journey, que es Stable Diffusion. Eh, dos de ellas son propietarias y, y no son open source, que serían Dali 2 y Mid Journey. Y lo gracioso de esta Diffusion es que es open source, pero absolutamente todo, hasta su dataset, que si quieres luego comparto la pantalla y, y miramos eh, su dataset. Su dataset son 150 terabytes de imágenes. Eso es un, una locura. Vamos, ¿cómo lo han conseguido? Eh, crawleando internet, básicamente, metiéndose en páginas como ArtStation, Station, Vienna Art, etcétera, y poniendo un metadata al lado de cada imagen que se supone que, que la describe pero yo he estado buceando en ese dataset y muchas veces el, el metadata que describe la imagen es malísimo o sea que tiene un rango de mejora simplemente me, mejorando los datos brutal esto es un tema candente ahora mismo en un debate que es oye esto está bien o esto está mal porque está creando imágenes como hace google pero en google nos da un poco más igual porque al final todos queremos o casi todo el mundo quiere que si hace una búsqueda en Google aparezcan sus imágenes, porque eso lo, lo da a conocer o su texto o lo que ha escrito. Además, es opcional. Tú puedes indicarle a, a Google con un no index si no quieres aparecer. Pero ahora mismo hay un debate moral entre, oye, esto está bien o esto está mal, porque eh, se está, para, para entrenar su red neuronal, el dataset incluye imágenes que actualmente tienen copyright. Claro, hay gente que dice, pero, joder, eso es como lo que hace un humano. Cuando tú vas a dibujar, tienes toda tu experiencia vital que, que has consumido, o sea, que has obtenido a través de tus sentidos a lo largo de tu vida, ¿no? Y entre ellos está todas las imágenes que tú has visto de otros autores con los que te has inspirado. De hecho, me pasaron ayer un vídeo que flipé, que te iba poniendo escenas de Kill Bill, que para mí es una película que me, que me encanta, de culto, y vi cómo Quentin Tarantino se había... Digamos, copiado o inspirado, ahí estamos, es, eh, en, sistemáticamente en un montón de escenas, una por otra, una por otra, una por otro, y digo, pero hasta un nivel que digo, joder, es que el storyboard se lo, se lo ha sacado de otras películas. ¿Eso es copiar, inspirarse? Como decía Dalí, que los grandes artistas copian, ¿o qué es? no De hecho, se llama Dalí como. Eso lo decía Dalí, ¿no? <ríe> y, y se llama Dalí también el bicho. Entonces, pues ahí está el debate. Eh, otros dirán la postura me dirá no no no esto no es como un humano esto es una máquina que está copiando estas imágenes en un dataset masticándolas y regurgitándolas luego a través de su red neuronal en otra cosa, pero, pero es injusto porque va mucho más rápido que un humano y encima no se puede comparar lo que es un humano con lo que es una IA y el otro vuelve a lo mismo no la otra postura oye pero que, que al final no está copiando nada que de verdad cómo funciona es que ha consumido un dataset, mirándolo, ha entrenado una red neuronal. O sea, de ese dataset de 150 terabytes se pasa a una red neuronal entrenada de 7 gigas. Que además el otro día dijeron, que yo creía que era coña, pero es verdad, que creen que lo pueden podar y dejar en 100 megas. O sea, pasamos de 150 terabytes a una especie de semilla entrenada de tan solo 100 megas. Que irá mucho más rápido, simplemente también por ser más pequeño. El, el computo será más rápido. Bueno, en fin, eh, son un montón de cosas que, que si no lo estuviera haciendo bien no estarían saliendo a la palestra, pero como lo está haciendo una, con una capacidad bastante decente, lo está haciendo. Y respondiendo a tu pregunta, que me voy por los cerros de Úbeda, esas tres. Luego también me gusta una cosa que se llama Tencent Face Restoration, que hicieron los de Tencent, que básicamente tú le subes cualquier imagen y te mejora un poquito la, la cara. Y luego cosas sueltas como puede ser Photoshop si alguna vez quiero tocar los colores y una aplicación que se llama de móvil que utilizan mucho a los youtubers para ponerse más guapos o más guapas y básicamente te puede maquillar, te puede abrir los ojos más, te los puede cambiar de color, puede abrir la boca y hacer una sonrisa. Es una aplicación de móvil, yo paso mis imágenes ahí. Y mejoro las, las caras o las hago tristes, o, o sea, enfadadas o, o tristes o alegres y me, me ayuda face up. Qué bueno. Si al final lo, lo que mola es eso, es cómo se ha creado un conjunto de tools que no estaban pensadas para esto, sino que... Como eran capaces de trabajar con imágenes, con otros objetivos, encajaban muy bien con la problemática que tienen las imágenes. Eh, hablamos mucho de retocar caras porque quizás es una de las cosas que hasta ahora les pasa mucho a estos sistemas. ¿no? Que cuando te genera una cara, que, que ha cambiado últimamente, ¿no? pero que cuando te genera una cara de un animal o de una persona, veías algunas cosillas pues, que eran un poquito extrañas. Sí, sigue ocurriendo. El uncanny valley es el, el que tú dices, ve esta cara sí. que le pasa de vez en cuando muy de vez en o sea, muy a menudo salen cosas un poco extrañas. Sobre todo el otro día en un hilo, que fueron muchas risas, probé esta tecnología para, si, si quieres, comparto pantalla y lo, y, vale. lo, y lo vemos, a ver que lo encuentre. Perfecto. Los que nos estéis escuchando en el podcast, iremos hablándolo de palabra, no os preocupéis, pero súper recomendado en este caso. Que os vayáis al YouTube eh, y lo busquéis en YouTube porque así pues, también lo podéis ver. Que esto mola. Hacemos, lo hacemos omnicanal. Muy bien. A ver, solo me falta, como vivo en Twitter, pues solo me falta encontrarla. <risa> Escribo demasiadas chorradas. A ver, compartir. Vale, me estás viendo, ¿no? Aquí lo tenemos ya. Muy bien. Pues esto simplemente era una prueba con Stable Diffusion. Eh, cogiendo un sprite eh, de, de toda la vida, de estos pues, clásicos, en, no es que sea poca resolución, es que era la resolución que se podía en, a, en aquella época eh, sí, es poca resolución, pero es lo que se podía en aquella época luego con el tiempo el, el pixel art se ha quedado con un estilo de dibujo no. que aunque ya no tengamos las limitaciones que había en esa época, pues se puede seguir utilizando, porque para mí tiene algo, algo retro, algo nostálgico a mí el pixel art me, me, me vuelve loco yo simplemente quería hacer un test. O sea, ¿qué pasaba si le pasábamos a Stable este Diffusion esto? Pues te genera algo así. La gente Para se que... partía de risa. Claro. <ríe> Para que hagáis una idea, ha pasado un, un Mario, el típico Mario del juego en píxeles que apenas, bueno, sabes que es Mario porque lo hemos visto mil veces, pero, pero cuesta reconocerlo. Y Stable este Diffusion genera pues un Super Mario en 3D. Que podría ser perfectamente el que hayan usado en un juego moderno. Tiene alguna pues cosilla, con, pero. Con muchos fallos, oye, porque decían, hombre, claro, decían, oye, que se, se, se, se ha inyectado, se ha inyectado Botox. Tiene aquí una cosa extraña en la cara. Y dice, es que no sabe, no sabe ni, ni pintar la M del Mario. O sea, yo no retoqué nada aposta. Si yo hubiera cogido esta imagen o un ilustrador hubiera cogido esta imagen de base, pues ya hubiera podido arreglar los, los, los errores. Eh, pero efectivamente. Hace cosas mal. Aún así, es increíble que, que a partir de esto haya creado esto. Muchos me preguntaban, oye, pero esa red neuronal no tendrá solo, no estará solo entrenada con imágenes pixelar. Se está inventando información. Pues por supuesto que no. O sea, tiene el dataset de Stable Diffusion, esos 50-150 terabytes. Que tiene, no recuerdo cuántos. Billions en inglés, o sea, mil millones, mil, no sé cuántos mil millones de, de imágenes. Entre ellas tendrá imágenes de Mario 3D, entonces él ha entendido que, que con esto tenía que hacer algo así. No. Otro ejemplo que puse para los que no lo están viendo es un, un mago pixel clásico eh, en el que no existe en ningún sitio este mago en 3D. O sea, aquí es verdad que le cuesta más en teoría tendría que costarle más porque en el caso de Mario sí que tenemos el Mario en 3D, en resolución alta en muchos juegos y eso lo habrá visto la IA, pero este mago no lo tenemos en ningún otro sitio pero bueno, tiene, supongo que a Gandalf tiene, tiene magos <risa> históricos, tiene lo que es una barba, tiene lo que es un sombrero y lo ha intentado, hace cosas raras, como el sombrero aquí se difumina y aún así pues está bastante aceptable con el, con el Sonic, con Sonic hubo bastantes risas una de las cosas que más les cuesta a las hijas son los detalles. Y entonces, pues te hizo esta mano aquí amorfa, horrible, retorcida, y encima le puso dos caras. Son, son bocazas. Entonces, <risa> Sin embargo, pues otras cosas están bastante decentes. Los zapatos no están mal. Y el, el pelaje y todo eso, el pincho, los pinchos, eso está bastante bien. Las orejas están bien. ¿eh? Es curioso. Con Charmander también hubo risas. Charmander pixelado y el charmander terminator, <ríe> que si te da un cabezazo acaba con tu vida, básicamente. Eh, estos de FES, yo quería probar también qué pasaba si, le, si, le, si probábamos con con un mapa en pixelar, ya no solo un personaje. Y bueno, es curioso porque reinventa todo, te das cuenta, más o menos se parece, pero estás reinventándolo ¿Eh? y te puede hacer tantas versiones como tú quieras. Y algunas de ellas, esta a mí me parece muy bonita, ¿verdad? Que tiene poca resolución, pero eso se podría sí. mejorar. Y tiene unos colores bastante chulos. Y básicamente lo único que ha hecho ha sido mantener eh, la disposición de los elementos, pero lo ha hecho a su manera y ha quitado las cosas y tal. Estos diseños a día de hoy te valdrían para lo que tú quisieras, para ilustrar claro. un libro, para... Si lo recortas y si le pones un... un un canal alfa con transparencia para utilizarlo dentro de tu juego, lo que quieras. Esto es Zelda. Uno me decía, joder, es que ha hecho bien hasta el, el logotipo este, que no recuerdo cómo, cómo se llama. En cambio, la espada ha hecho una cosa esperpéntica. <risa> <risa> y del que más risas dio fue este, que sale Pitch, que, que es muy, muy cute y tal, muy, muy bonito. Y te hace esto que es un poco siniestro. Y si te acercas a la mano ya ni te digo. ¿Qué es lo que tienes en las manos? Peach, ¿Qué es eso? Es otro dedo que sale extrañamente de ahí. Este dio para, para muchas risas. En, en, en general, para lo que no hayan visto, es decir, si, si no te fijas en los detalles, todas las imágenes están bien. Es decir, o sea, de, de primer vistazo, o sea, lo que genera es algo como muy creíble, real... Tal. Es verdad lo que dice Javi, que en algunos casos no es capaz de transformar a lo mejor algún píxel en, en algo y se inventa ahí un, algo que, que cuando te ves al detalle no tiene sentido. Pero vamos, que a, muchos, a mí me costaría mucho llegar a, llegar a ese punto. Sí, a ver, hay veces que, que hace cosas que, que, que yo no, no soy capaz de concebir. O sea, esta imagen de, de aquí es que a mí me parece muy bonita, parece preciosa. Y me cuesta me cuesta concebir que, que lo haya generado píxel a píxel una inteligencia artificial. o sea, Es prá prácticamente una foto, estamos viendo, de, pues eso, de una india... Sí, pues elementos bien... griegos. El mm. collar es griego, dorado. Pero es que es, es muy bonita, sí. Sale el rostro de una, de una mujer y con un toque artístico en el que mezcla tonos rojizos con, con dorados. Mm y tiene como una, como, como si fuera efectivamente india, tiene pintada en la frente una manchita. Esta la hice como si fuera eh, con uvas. Y muchos me preguntan, ¿qué es eso? Sale una firma, ¿ves? Esto es un tema que dio mucho que hablar porque, claro, dice, oye, es que se está eh, como está copiando la imagen, está copiando trozos, eh, ha copiado la firma del artista y la ha puesto ahí, en realidad no en realidad no, porque la ha generado píxel a píxel. ¿qué es lo que está pasando aquí? que la red neuronal por ejemplo está entrenada con cuadros de Dalí entonces si tú le pides que te dibuje un cuadro de unos girasoles pues a lo mejor te, te, te, te crea una firma porque él, él entiende entre comillas que los cuadros tienen que ir firmados porque muchas veces los cuadros van firmados se está copiando la firma de, de, de Van Gogh en ese caso, o de Dalí, o del que sea alguien concreto. No se está igual que se está inventando un rostro a partir de digamos la media de todos los rostros, o una uva a partir del espacio latente que es como una media uh -huh. eh, multidimensional de, de todas las formas de describir una uva. También está generando una firma a partir de ese espacio latente multidimensional de todas las formas en las que se podría generar una firma. ¿Vale? Esto es un Galimatías, pero básicamente lo que estoy intentando transmitir es que, es que está generando firmas porque él entiende que las obras tienen que ir firmadas porque en su dataset muchas de las obras como Dalí, Van Gogh, Goya, van con una firma. ¿Se claro. entiende eso? Se entiende. <ríe> y hace cosas a veces increíbles, la verdad es que es, es tremendo. Te puede hacer a Einstein, te puede hacer un superhéroe, te puede hacer pues, un dragoncito... Se puede hacer una especie de, de cómic. Y, y, en fin. y vemos que va desde una estética cómic, una estética más dibujada, abstracta, pintada, hasta cosas casi fotos que se, se acercan mucho. Es decir, al final hay en función de la influencia que tú le digas o de incluso los términos, va a ir por un estilo pictográfico o por otro. Efectivamente, incluso. Eh, con mayor o menor acierto, te puede hacer logotipos, te puede hacer sketches a lápiz, le puedes decir, dibujame esto, pero sobre la arena de la playa, hazme a lo que quieras. Mm. Lo que quieras. Javi, yendo, yendo a aplicaciones a día de negocio a día de hoy. Eh, ¿Para qué aplicaciones podríamos utilizar esto ya a día de hoy? Eh, vamos a ver. Lo primero que salta a la vista es que algo como lo que hizo Steve, como un cómic, se podría hacer. Lógicamente falla muchísimo cuando la escena es compleja. En plan, tres personajes que están discutiendo y uno de ellos está abriendo un cofre. Pues eso es complicado. Pero si lo desfragmentas y vas haciendo partes de la escena y luego las juntas con, tu, con tus herramientas habituales como Photoshop, pues ya valdría para un cómic, valdría para una novela ilustrada. De hecho, lo que yo estoy haciendo con él, con el cántico de, de Cthulhu, que es la, la novela ilustrada esta que estoy, que estoy haciendo. Voy a compartir de nuevo. Pues Básicamente es eso. Es una novela e intercaladas van las imágenes, para que de esa forma pues, seas capaz de, de entrar un poquito más ¿no? en el ambiente de, de la novela. Estas son las imágenes que generé hace un mes y ya se nota que la, la resolución... La calidad en los detalles es diferente, pero lo voy a mantener así porque queda muy bien para una novela rollo Lovecraft, bueno. para que no sea tan perfilado, tan definido, para que de esa forma sea la imaginación del lector el que complete los, los detalles. Pero yo podría hacer a día de hoy un detective que fuera fotorealístico y que estuviera igual que este sentado pero se viera su cara a la perfección pero lo voy a dejar así además también para mí ya empieza a ser casi nostálgico mira lo que hacía hace un mes <risa> <risa> y ha pasado un mes es que es increíble también te hace si quieres un sketch a carboncillo eh, aquí de, de catulu o como se pronuncie. pues ahí ahí está es curioso entonces vale para eso también veo que lo están utilizando para para tener ideas o a sea, un escritor eh, me mandó un DM hace poco, no hace un, un mensaje directo hace no mucho. Y me dijo, oye, yo cuando escribo, lo que hago es hacerme una carpeta con imágenes de referencia para que a la hora de yo mentalmente entrar en la historia, me dé ideas, conceptos, etcétera Normalmente lo que utilizo pues es Google Images. ¿Tú crees que esto me valdría para conforme yo estoy escribiendo, generar unas imágenes y, oye, meterme más en el mundo de, de, de, que estoy imaginando? A finales también podría ser como un storyboard o algo así, pues para eso también vale, para arte conceptual o para un brainstorm de ideas o para lo que tú quieras. Para vídeo está en pañales, pero sí que hay gente que lo está usando a lo mejor para un videoclip, porque el vídeo que genera eh, resultante, ya te digo que es como si tuvieras masticado 20 trippies y entonces pues ahí pff, la imagen va cambiando, se deforma, sale de, de una planta, sale una, un conejo... Bueno, para algo así vale, pero para algo que tú dijeras la imagen tiene que ser consistente, no parpadear y no, no transformarse en conejo en una mesa, pues todavía no, no está ahí. Para visuales de el... un festival de verano, lo perfecto flipa. <risa> Para un festival de verano, pero en una pantalla gigante, una IA de estas transformando de imágenes y tal, iría, iría perfecto. Y eso solo hablando de la IA generativa en cuanto a imagen. De texto hemos hablado un poquito, esto vale a, para esas cosas que hemos comentado, también se está haciendo cosas en, en, en música, en sintetización, en, en síntesis de voz, vamos, en fin, yo creo que la IA el día de mañana, si no ya, ya va a tocar, mmm, nos va a impactar mucho, porque va a estar muy, muy en nuestro día a día, sin darnos cuenta, estará en nuestro móvil, estará en nuestros televisores, estará en nuestros coches, en los coches, pues, imagínate lo que se está avanzando en cuanto a a que básicamente que el coche vaya, vaya solo. A ver si viene rápido, que no tengo el carnet de conducir y me vendría de estupenda, <risa> pero me puedo esperar sentado, aún, aún falta. Y, y yéndonos a este futuro en 10 años, qué, qué tipo de negocios tú crees que se habrán visto desplazados por esto? o, o, o Qué impacto estará teniendo? O cinco años, si quieres, que para no es tan lejos. a ver eh, Anticiparse al futuro es dificilísimo. De hecho, hace un mes o algo así, yo pensaba que esta tecnología iba a ser propietaria durante mucho tiempo y que estaría en manos de grandes corporaciones y, y que se aprovecharían de ello, ¿vale? Y de pronto te sale Stable Diffusion, open source, libre para todo el mundo, que te puedes bajar su, su modelo entrenado a tu ordenador y usarlo gratuitamente si tienes una GPU medio decente. O sea, eso me, me ha volado la cabeza, o sea, adivinar el futuro súper complicado pero yo creo que veremos cosas como conforme se acelere vídeo pero a una calidad muy alta cuando veamos vídeo el siguiente paso es en tiempo real que te esté generando frame a frame pixel a pixel eh, una imagen consistente y que por lo tanto tú puedas interactuar hablo de videojuegos o sea, creo que en los siguientes cinco años veremos motores gráficos ya no basados en polígonos ni en voxels que eran las tecnologías más utilizadas actualmente eh, sino que, que utilizarán inteligencia artificial a un nivel, no me refiero a que haya un paso intermedio, que ya existe también, en que la inteligencia artificial te genere los modelos 3D y la escena. Digo saltándome eso incluso, en el que ya píxel a píxel este motor gráfico te genera cada imagen y que por lo tanto no esté supeditado a una serie de modelos concretos ni texturas concretos. Ya existen juegos generativos como el Minecraft, en el que el juego se va generando en tiempo real. Pero las texturas de cada uno de los componentes del Minecraft al final son las que son y ya está. Y todos los juegos generativos al final tienen algún tipo de limitación. Con esto ya no habría ningún tipo de limitación. En tiempo real, a partir de lo que tú vas haciendo, diciendo en el juego, incluso conectado con tu micro hablando, te generaría personajes nuevos, nuevos diálogos. Te generaría, podrías hacer zoom a cualquier superficie hasta un nivel infinito porque se lo estaría inventando. Imagínate un juego en el que te acercas a una pared de madera y te vas, a, vas como la textura se va acercando, acercando. Antiguamente se veían los pixelacos brutales, ahora lo que haces es una interpolación bilinear o, o lo que estén utilizando a día de hoy o te pone un shader y entonces lo ves rugoso. Pero con esta tecnología se inventaría a partir de ahí. Digo, ah, ahora tengo un microscopio, pues irías aumentando viendo microbios que se está inventando, más los átomos que se inventan, ¿entiendes? Ya flipándome mucho. Pero eso, estos motores gráficos tendrán una capacidad increíble en comparación con lo que estamos viendo ahora, porque ya te digo, pueden generar, en tiempo real, podrán generar en tiempo real cualquier cosa que, que esté en la imaginación del, del jugador o en lo que están imaginando los creadores de ese juego que quieran que salga. Aparte, un poco lo comentábamos antes, que ya de hecho se está aplicando DALI eh, para rellenar, o sea, completar eh, eh, imágenes. ¿no? Le das una pequeña imagen sí. y te completa alrededor, para hacer integración. Es decir, que al final esta tecnología es muy versátil. Te puede generar una sí. parte, te puede imaginar cómo será con más detalle, te puede imaginar lo que hay alrededor y, y ser muy consistente. ¿no? Esa consistencia ya la estamos logrando cuando, cuando le damos continuidad. Para retoque fotográfico, sí que conozco varios fotógrafos que lo están utilizando... ¿Ya? A veces generan una imagen de cero como si fuera una fotografía y avisan diciendo, oye, esto no es una, una de mis fotografías, pues simplemente quería probar eh, el potencial de esto. Y es una fotografía nueva que he generado con IA al estilo de mis fotografías, ¿vale? Pero también lo utilizan a lo mejor para detalle fotográfico porque ya se puede hacer una cosa que se llama InPaint, que es que seleccionas una oreja, como digo, de la imagen, y te la regenera a partir de tu descripción. Entonces, pues si había una parte en la que a ti te gustaría haber puesto unas flores, pues retocas ahí. Oye, ¿eso es fotografía o no es fotografía? Bueno, pues otro, otro debate. Bueno. Hay muchos muchos fotógrafos muy puristas que irían con una cámara analógica, sacan la foto, revelan el, el tal cual sale y eso es lo que hay pero hay otros que, que, que usan Lightroom y cambian los colores y otros que van a un nivel aún más y directamente ponen elementos mezclando toda su gama de fotografías u otras libres de derechos y te hacen un collage. Bueno, pues yo qué sé si es fotografía o no es fotografía. No, no sé, no me meto ahí. No. Pero se está utilizando y se va a utilizar ah, mucho. Claro. En, en el melón que has comentado varias veces de, de si las IAS copian o aprenden, eh, quitando que al final hay esas dos opiniones y va a ser muy complicado, un poco lo, lo hablábamos antes de empezar a grabar, ¿no? Al final los seres humanos funcionamos o, o las redes neuronales funcionan como funcionamos los humanos, en el sentido de que, oye, estamos más o menos otras escalas con más detalle, pero a grandes rasgos, ¿no? Es como... Eh, Vemos impulsos, pasan por, por la red neuronal una serie de impulsos eléctricos que van haciendo que los caminos eh, más o menos eh, estén ampliados, hay una serie de pesos y demás, pero la historia es que más o menos la red neuronal se aprende como un humano. Quizás la gran diferencia, que lo mismo ha pasado con muchas otras cosas en el pasado, es que como lo hace una máquina lo puede hacer a gran escala. Es decir, el humano hasta ahora se inspiraba y no copiaba pues porque por la capacidad que tiene el humano... De, de, de acceder a contenido es limitada. Es decir, tú si quieres tener mil millones de referencias pues has tenido que invertir 20 años de tu vida y solo estar viendo contenido y retenerlo y almacenarlo. Es decir, al humano le cuesta hacer eso, ¿no? Yo creo que eh, la gracia de la máquina es que no, no le cuesta hacer eso. Por eso, por ejemplo, cuando eh, antes enviabas 20 cartas por correo, 200 no se spam porque te está costando un dinero, te está costando un tiempo porque las tienes que enviar, sin embargo ahora hago un correo masivo automatizado y eso es, eso es spam. Yo le veo a ese, a ese nivel, ¿no? Que, que ahí tiene una ventaja. Eh, entraremos en el debate, y, y estoy de acuerdo contigo, la sociedad tendrá de, de si de si esto es copiar o no. Yo que creo haberlo, que incluso... Debate, claro, que pero incluso aunque o diga que sí y se prohíba, yo creo que ahora ha empezado algo curioso que es, es que estas inteligencias artificiales, solo con el feedback de la gente que las utiliza, que le dice, oye, píndame un, un mono y ya te estoy diciendo si me gusta o no me gusta, o si quiero quitar eso, o no sé qué. Es decir, ¿tú no crees que... Que, ¿Que la propia evolución de estas cosas con el feedback de muchos usuarios eh, utilizándolos y demás puede llegar un día en el que no necesite el contenido de base o, o, o seguir aprendiendo el contenido generado por los humanos, sino que pueda seguir aprendiendo a pintar con lo que ellos mismos hacen y el feedback de los humanos? A ver, son varias cosas. Primero es que el cerebro humano, lo, lo comentábamos antes de, de empezar el podcast, eh, tú lo has dicho, eh, lo conocemos muy poco. Realmente no sabemos si, si nuestra forma de aprendizaje se parece o no a la de una, a una inteligencia artificial. Eh, yo diría que, que me atrevería a decir que no, eh, porque es que conocemos tan poco del cerebro. Eso es un campo que, que está, está abierto eh, ahí para, para estudiar y es apasionante, porque al final una cosa sí tenemos clara, que es que llamémosle máquina o sistema biológico o lo que sea, pero el cerebro es el sistema más complejo que conocemos, a día de hoy en el universo, o sea, no hay, no, no, no hay nada más complejo a día de hoy que conozcamos con cerebro humano. Si hubiera alienígenas por ahí fuera y vienen a visitarnos y tienen un, unas sillas más potentes que nuestros cerebros o unos cerebros más potentes que los nuestros, pues bueno, ya sería un sistema más complejo. Pero a día de hoy el, el cerebro es algo increíble. Es una cosa que, bueno, eso es, ese tema me, me, me, me fascina. Eh, luego, el debate... Tiene que haberlo, tiene que haberlo porque al final con estas cosas como, como avanza la tecnología no es buena ni mala. La tecnología es es una herramienta y si te puede utilizar para hacer el bien o para hacer el mal, si te puede utilizar de forma ética o nada ética en absoluto. Entonces, eh, esta tecnología creo que ha venido para quedarse, pero oye, eh, tiene fácil solución. L lo que tú has preguntado no, no podría ser... Eh, no puede dibujar si no ve imágenes, igual de la misma forma que un humano. Bueno, un humano tiene, sí podría, un humano igual podría, porque los hombres de las cavernas pues, no veían imágenes, pero dibujaban lo que veían en su día a día. Lo que, lo que está claro es que si no hay información que tú hayas obtenido a través de tus sentidos, no puedes crear nada. <risas> Bueno, ese es un tema filosófico muy fuerte también, hay que darle una, una pensada. ¿Por qué pintaban los hombres de las cavernas lo que veían? Pues porque pues, era lo que veían y pintaban mamuts, pintaban tal. ¿Por qué no pintaban dinosaurios? Porque no habían visto dinosaurios en su vida, porque los hombres nunca estuvieron, los seres humanos nunca, nunca estuvo a la misma ¿eh? que los dinosaurios. En fin, historias. Entonces, no, eh, con lo que está aprendiendo esta red neuronal en cuanto al metadata de qué imágenes le gusta más a la gente de las que se están generando, no, no es suficiente para que ellas pudieran seguir dibujando. Necesitan consumir algo. Ese algo podrían ser cámaras conectadas a robots andando por la calle, viendo el mundo, <ríe> como, como hace Google con sus coches, y ya no habría problema. Eh, ya habría una solución al problema actual o alimentando la, los datasets con imágenes que estén libres de copyright, si al final se dicta una ley que diga que eso está mal, porque a, a día de hoy no hay nada que regule esto, porque el debate acaba de surgir, entonces el debate es necesario pues, para ver, luego cada país decidirá, y a lo mejor hará una legislación X un país y otra ninguna en absoluto. Estas cosas pasan, eh, al final no son así más matemáticos, lo que está bien o está mal lo dictaminamos los humanos debatiendo y por fortuna tiene fácil solución. La tecnología en sí ya te digo que no es mala. Si tú cogieras un dataset, si se dictamina finalmente que esto es malo y se coge un dataset dat libre de derechos de autor o pagando a estos autores, si se dictamina que eso es lo correcto, pues ya está. Ya está resuelto y la tecnología existente sigue valiendo igual. Si finalmente el debate acaba en que no, eh, las IAs no están haciendo nada malo porque simplemente se están inspirando como hacen los humanos, viendo obras que tienen copyright, pero eso no, no es malo. Pues ya está. Lo que puede pasar es que sea muy difícil de acotar, porque si tú ahora mismo cogieras... Todas las imágenes que ya se están generando con Midjourney, Stable Diffusion y, y disco, disco Diffusion, etcétera, bla, bla, bla, cogieras las mejores, hicieras un dataset propio de ellas muy, muy uh -huh. bueno y entrenaras con eso a otra red neuronal, pues es la, o sea, viene de algo que usaba imágenes con derecho a autor, pero esas sí, imágenes tienen no. de derecho a autor. Y encima es que es, es, que es imposible hacer rollback para demostrar que tú has usado? ¿Qué cosas? En fin, tema, tema muy interesante y que va a dar mucho, mucho, mucho, mucho mucho que hablar. De hecho, uno de los problemas a los que se van a enfrentar, los que están creando estos datasets es al de la endogamia, porque si en el futuro utilizan imágenes para alimentar sus dataset generadas por IAS, pues lo pueden, los pueden degradar si no son... Si no son Coherentes y tal, ¿sabes? Es como que. Es como la endogamia. <ríe> <Es> como... <ríe> Degrada la especie. Mucho, muchos temas. Muchos temas. Claro. Nada, es Lo que dices tú, Javi, esto está. En el fondo está empezando. Lo que pasa que es que ha pegado un, un petardazo tan fuerte en los últimos meses que, que, que de repente. Bueno, pues ha saltado como 10, 20, 30 años. No sé, de repente ha sido un salto brutal. Pero seguramente en los próximos uno, dos, tres años, eh, pues muchos de estos temas se van a tratar en profundidad porque va a ir muy rápido. Así que nada, tío, lo dejamos aquí, eh, pero dentro de un año como mucho seguramente te esté volviendo a llamar a ver si te pasas para ver todo lo que ha evolucionado esto. Mientras tanto, para quien quiera saber más de esto, ¿por dónde te pueden seguir? por ¿Dónde tienen que ir para seguir estando al día de esto? Que está claro que está revolucionando y va a revolucionar el mundo. Bueno, yo vivo en Twitter, <ríe> arroba es fácil y nos vemos ahí, ahí podemos seguir, yo voy a seguir con, con estos temas y sacando también temas sobre el, el, el debate que, que está surgiendo en torno a esto, es decir, a mí me, me resulta apasionante, pero no es algo nuevo para mí, es que siempre me ha resultado apasionante lo relacionado con la tecnología y la visión, no es algo, no es algo nuevo, entonces pues por ahí podemos seguir viendo estas cosas. O sea, es que ah, bueno, y todo. también eh, a ver, a mí me encanta un divulgador que se llama Carlos Santana, que es arroba 12 SV, y si les gustan los temas, si les a alguien que esté oyendo esto o lo esté viendo, le ha gustado esto, le recomiendo mucho se, seguirlo también a él. Perfecto, pues me demos buenas referencias. Yo sigo a Javi en, en Twitter y aprendo mucho. Ahora me pondré a seguir también eh, a Carlos y, y así tengo más referencias. Eh, Javi, muchísimas gracias por este ratito. Muchas gracias por compartir siempre tanto porque nos ya te digo nos abres el mundo a mucha gente. Eres un crack. Muchas gracias. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Y a todos los que nos estéis escuchando, hasta la próxima y un fuerte abrazo.